Experimentadores, bienvenidos de nuevo. En este video voy a experimentar con mi cuerpo... Perdón, ¿me lo podéis repetir? En este video voy a comprobar cuántas flexiones de pecho soy capaz de hacer sin parar. ¡Vamos! Comenzar, me gustaría que ustedes colocaran pausa en el vídeo y escribieran en los comentarios cuántas flexiones de pecho creen que soy capaz de hacer. Vamos, háganlo, yo los espero. ¿Ya? Bueno, listos o no, aquí vamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, diecinueve, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. 31 <ríe> 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 39 oh. 50 4 50 muy 50 50 50 Porque qué? Eso es 50 difícil <risa> ¿Por qué no sigo con los experimentos, mejor?